El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer a través de sus redes sociales que sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, para dar seguimiento a la agenda de salud en la entidad. De la reunión no dio mayores detalles, pero se sabe que uno de los temas pendientes es la federalización de los servicios de salud del Estado mediante el modelo IMSS-Bienestar proceso con el cual se busca garantizar la atención médica a población que no cuenta con seguro social, implementando atención universal para que la médica o médico general pueda resolver los principales problemas de salud sin necesidad de esperar a que llegue el especialista. Por su parte, Robledo Aburto agradeció la visita de Céspedes Peregrina y dijo que seguirán trabajando juntos y en equipo a favor del Sistema de Salud de Puebla. En el evento también estuvieron el secretario general del IMSS, Marcos Bucio Mujica, la delegada en Puebla de este organismo, Aurora Treviño García, y el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.